En sociedades de profundas diferencias sociales, de profundidades eh, elevadas de, de políticas públicas, políticas inexperiables en el corto plazo. En el caso ecuatoriano y boliviano, y en el caso venezolano, pero sobre todo en el caso ecuatoriano eh, y boliviano, realmente nosotros hemos venido reconociendo esta capacidad de enfrentarnos al extractivismo, pero no solamente como un cuestionamiento a una forma redistributiva del Estado, sino en el grupo lo que hicimos fue caracterizar este paso hacia un capitalismo dependiente, rearticulado de esta lógica que no es neoliberal en un momento de transición, pero que finalmente era un modelo de desarrollo, pero también una empezamos a plantearnos desde esta zona bolivariana y desde una mirada del cono sur, desde una mirada incluso europea, qué experiencias encontramos y empezamos a hablar de todo este proceso del buen vivir. Yo creo que, que somos un ejemplo viviente de, de lo que significa el extractivismo. ¿no? Eh, nuestro país, desde, desde la colonia, ha vivido de las industrias extractivas ...y aún seguimos siendo un país que tiene un alto nivel de pobreza... ...un alto nivel de desigualdad... ...hoy día, sobre todo en Chile, se vive una situación muy, muy compleja... ...porque la industria minera se, se expande de una manera muy, muy potente, muy fuerte... ...y esto está sin duda afectando a un, a un número muy importante de comunidades... Eh, ...comunidades en general que están en el norte del país que son zonas desérticas, declaradas con zonas críticas respecto al agua, y hay una disputa muy fuerte de, de las empresas mineras con eh, las comunidades agrícolas por el, por el tema del agua. El extractivismo en Chile se expresa también en, en el mar, no eh, gran, gran parte de la, de la producción Maríti de, de, del mar nuestro es, es, es la pesca que se transforma en harina de pescado, por tanto es un commodity, es un producto no, no, sin gran elaboración. Y, y bueno, y también eh, tiene que ver con, con el, incluso el, el propio proyecto de desarrollo eh, agrícola de nuestro país, que fundamentalmente exportamos frutas frescas, y, y, no hay tampoco, y, y eso implica la presencia también de grandes empresas que afectan las economías campesinas. Etc. Hay, una, hay, un, hay un choque de, de, de modelos eh, de desarrollo muy fuerte. En realidad en Chile no tiene un modelo de desarrollo, tiene, excepto que, que el modelo sea lo que el, el mercado mande. ¿no? Y nosotros lo que, lo que proponemos es más o menos lo que se está presentando en este libro, que es eh, eh, plantearnos efectivamente un modelo de desarrollo que ponga eh, las cosas en su lugar eh, de, de manera equitativa y que los principales beneficiarios sean eh, los dueños de, de la tierra en, en el sentido correcto, ¿no? los campesinos, la gente que trabaja y no grandes empresas multinacionales que explotan nuestros recursos naturales.